¿Puedo hacer alguna pregunta? No, no, no. ¿No? No, qué le diría a Cristina? Y que la vamos a esperar hasta las próximas elecciones, pero que ya hoy no podría ni llegar a la mitad de, de los votos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le enoja de Cristina? ¿Qué, ¿Qué le critica? Que miente, miente descaradamente. ¿Y por qué cree que la gente la votó? O sea, ¿por qué ganó las elecciones? Y la votó en su momento porque la gente no tenía otra opción. Pero ahora ya eso cambió todo. ¿Usted cree que ahora en elecciones Cristina pierde? Sin duda, ya hoy día no llegaría ni a la mitad. Hace una semana en Clarín salió publicada una encuesta que le daba a Cristina un 46% de los votos. O sea que ganaría Cristina hoy, hace una semana. ¿Cómo lo analiza? Todavía no se puede analizar elecciones a candidato a presidente porque no hay. ¿Qué sería hasta Cristina? Que escucha a la gente. Porque no ¿Qué, nos ¿Cuáles son las medidas que le criticas? Y la falta de seguridad, los gastos extras en fútbol para todos, en las carreras para todos, el baño de dos millones y medio de pesos. ¿Qué, qué, qué opinás de la ley de medios, por ejemplo? que es una medida buena, en ciertas medidas, si se respeta que haya pluralidad de voces, ¿no? Para que salga Clarín con todo su multimedio y ella pueda instalar el multimedio con una sola voz que no es pluralista, no es mala medida, hay muchos periodistas con criterio que la han defendido, hasta incluso el mismo Lanata, pero... Pero ¿cómo, ¿cómo se diferencia entre una marcha por el interés de Clarín y una marcha por el interés de la República? ¿Cómo, cuál, dónde, está la, ¿Dónde está la línea? Dónde, ¿Cómo se diferencia? A mí no me mandó a venir Clarín. Yo vengo por mi cuenta, porque veo que todos los días hay muertos, lo veo en la tele. Lo que pasa es que los muertos los pasa Clarín nada más. Pero, o sea, 78 no pasa. los muertos es básicamente, yo diría, en el conurbano es donde, ma, donde el pico de inseguridad, ¿verdad? No, en el, el hospital también. Hay inseguridad en todo el país. Hay que mirar la tele nada más. ¿Y qué debería hacer Cristina con la inseguridad? Y no sé, esa es política. O sea, yo no. ¿Qué medida no, pensás no que, que no está haciendo que debería hacer en relación a, a, a la inseguridad? Y reunirse e implementar medidas, cumplir las leyes que están y modificar las que ya están que no son buenas. Con... ¿Pero alguna idea de política de qué que tendría que cambiar? No, no, no soy política. Si no, la verdad me hubiera dedicado, pero no, no es lo mío. Yo quiero vivir, trabajar y que se respeten mis derechos, nada más. Bueno, muchas gracias. No, no. ¿Qué te enoja de Cristina? ¿Qué le dirías? No, no sé si qué le diría, pero estamos acá todos juntos por una cuestión común, que es que a todos nos jode... El tema de, bueno, lo que ya sabemos, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, eh, el tema de la educación, el tema de la injusticia, va el, el, el mal funcionamiento del sistema judicial. Estamos todos por un tema común. No sé si es exactamente en contra de Cristina. Es pero, ¿por qué, ¿por qué un cacerolazo? O sea, siempre hay problemas. Pero, ¿por qué un cacerolazo? ¿Qué pensás que tiene que pasar, que pasar mañana? Francamente... No creo que vaya a pasar nada mañana, pero estamos todos juntos como para decir, esto no nos gusta, ¿viste? Eh, escúchenos alguna vez a nosotros. Pero el cacerolazo tiene un significado muy fuerte desde 2001 de, de, de querer un cambio radical en el gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué, cómo, qué diferencias o, o similitudes encontrás con esa situación? Eh... Con respecto a lo de 2001, no puedo hablarte porque no me tocó de cerca. Eh, sé que hubo un sector muy afectado por lo que tiene que ver. Este, pero te puedo hablar de hoy desde la posición, la postura que estamos hoy, eh, la postura laboral. Por mi edad, no puedo hablarte mucho de lo que fue en, en ese momento. Pero vos laboralmente, ¿vos ¿pensás que se está mal laboralmente? A pesar de que supuestamente está bien. Creo que sí, ese, ese, ese, es un, ese es un buen punto. A pesar de que parece que se está bien, se está mal, es una cosa media contradictoria. El sueldo que uno tiene eh, parece ser siempre el mismo, eh, los ajustes que te vienen dando las empresas donde vos laburás. Pero claro, lo que digo es qué situación de crisis te parece que... ...que motiva un cacerolazo, ¿no? Si supuestamente no, no habría una situación, como vos decís... ...tan evidentemente mala laboralmente o, o económicamente. ¿Qué situación de crisis es justamente la que te estaba comentando anteriormente? Eh, el tema de la inflación... O sea, son las cosas repetidas siempre que se mencionan siempre. Inflación. ¿Y el tema de la ley de medios, qué te parece? Lo de la ley de medios... ...no le encuentro mucho sentido que... O sea, la única respuesta que encuentran ellos es echarle la culpa a alguien... Eh, o poner a la cabeza a alguien como... Pero Verás, más, si... más allá de los actores, de Clarín, ¿te parece mal o bien la ley de medios? Me parece que ciertos ciertos aspectos, ciertos conceptos están buenos. Eh, no sé qué... No sé cuál es la, la ensa, la, el ensañamiento con el tema de Clarín, digamos, ponerlo al tema de Mañeto y a la cabeza de todo. Pero la ley de medios no dice nada de Clarín, lo único que dice es un límite a la, a, a la propiedad abusiva de medios, no dice nada de Clarín. Está perfecto, me parece que tiene un sentido bastante, bastante pero, bien claro. Pero, ¿cómo, ¿dónde trazas la línea en que esta sea una manifestación? Eh, impulsada por Clarín o que no lo sea, ¿Dónde, dónde, dónde, cómo, ¿qué diferencias? O sea, ¿o es Clarín es de los nuestros? No sé si Clarín no es de los nuestros, no estoy del lado de Clarín como tampoco estoy del lado del gobierno, me parece que esto no tiene nada que ver con Clarín, ¿viste? Eh, lo que pasa es que desde el otro punto de vista, sí, te lo, te lo ponen como que acá hay una parte muy grande en la cual tiene que ver Clarín en este caso, pero no me parece para nada que tenga que ver Clarín. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ¿El perro es antiquisnerista? ¿Eh? ¿El perro es antiquisnerista? Sí, correcto. ¿O le gusta a Cristina? No, ni ahí, A ella. la soberbia no, ¿eh? Soberbia no queremos. ¿No? ¿El pero ¿El perro sabe lo que está haciendo? ¿O el perro, al perro lo trajeron, lo trajeron sin saber lo que hace? Al perro sí, seguro, obvio. Cholulo, como se dice, pero... Eh. O sea, el perro más o menos se da cuenta de lo que es la persona, lo que es uno. Que es lo... ¿Y si está con Cristina, qué le hace a Cristina? ¿Cómo? ¿Qué le hace? No, sin comentario. ¿A usted, ¿A usted qué no le gusta de Cristina? La soberbia mayormente de ella. ¿Y ¿Alguna medida concreta? La medida concreta? La inseguridad y sobre todo la corrupción. La corrupción. ¿Y la, no sé, la ley de medios? Eh, también, la, la... también porque me hace acordar a Chávez. Ah. Quiere todo para él, para ella en este momento, como Chávez. ¿Y la asignación por hijo? La asignación por hijo. La asignación por hijo y todo verso que hace ella. Pocha mucho. ¿Por qué dice que es verso la asignación por hijo? Y porque sí, porque o sea, cuando uno va a cobrar por hijo, y después cuando quiere cobrar le descuentan todo prácticamente. O sea, si ella pone 150 pesos de aumento, cuando uno va a cobrar va a cobrar 80. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué descuentan? Porque descuentan muchas pavadas, no sé, impuestos, no sé, inventan muchas cosas, por eso. En la asignación por hijo descuentan impuestos. Sí, seguro. Que nadie sabe de qué es. Y, pero supuestamente en la asociación por hijo descuentan lo que. para que haga las vacunas y esto es mentira, los de vacunas. Es un verso más grande que la carapela. O sea, igual que lo que inauguró la vez pasada en un puente, una ruta en el Chubo, gastó casi 100 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Duró 20 Yo... días y ahora. Se rompió ese puente, no, esta es una joda lo que hace ella. Todas las cosas que dice es una joda pero total, eh. ¿Y qué candidato le gusta? ¿A quién votaría? A mí hoy por hoy nadie. No me gusta nadie. No. ¿Y aquí? ¿A quién votó? No, no, desgraciadamente la voté la botea Cristina. ¿La ya! La voté a Cristina, la... desgraciadamente. Ah, ah mira. Confiaba en ella. Confía la primera vez en el. O sea, en Néstor. Y yo... Pero la ley, la ley de medios es anterior a. O sea, la ley de medios no cambió y usted la votó igual. Sí, pero no pensaba que ella iba a ser tan prepotente, o sea, con la justicia, con todo, y quería, y quiere, o sea, sí o sí, imponerla a ella, a la ley, hoy por hoy, para el 7 de diciembre, supuestamente. La asociación por hijos anterior a, a, a las elecciones también, y usted la votó igual. Sí, pero lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, recién empieza a darse cuenta ahora. ¿Y qué es lo que le hizo darse cuenta? Y generalmente la corrupción. La corrupción y la inseguridad, eso lo mayor, lo que yo siento... La inseguridad y la corrupción sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que usted cree que Cristina debería hacer con la inseguridad? ¿Qué medidas debería tomar? Sí, lo que tiene que hacer ella es primero hablar de la seguridad, de la seguridad y, y las medidas que tiene que tomar, y las tiene que tomar pronto, no es cuestión de decir vamos a la ¿Pero qué medidas usted cree que no está tomando que debería tomar? las que tiene que tomar, las medidas, la inseguridad. la inseguridad que tiene que tomar, o sea, prácticamente, o sea, o sea, en los UTE mayormente y en los trenes, en los UTE y los trenes, hay la seguridad mayormente, y, ¿Y después, los? en los sutes y los trenes, mayormente, la inseguridad. Pero bueno, si hay corrupción, hay inseguridad por todos lados, lamentablemente, en este país. Bueno, muchas gracias. Ah, por favor. chao sí? sí, sí, no, lo, lo vamos a subir a YouTube, no es que somos... Ah, quiere, eh, ¿Qué le dirías a Cristina? Que se vaya, porque no queremos más la corrupción de este gobierno No queremos más a Mudú, a Moreno ni a Todas esas placas. Ah, me olvidaba, agarré otra porquería más. Yo no quiero más a este gobierno. Yo no la voté, no, nunca la voy a votar tampoco. No quiero más los planes de trabajar. No quiero asignaciones por hijo. Quiero que la gente trabaje como trabajo yo para ganar la plata. ¿De, ¿De qué trabajás? Yo hago mecánica, por eso yo me lastigo todos los días la mano para ganar mi plata. A mí no me la da nadie la plata, me la gano yo solo todos los días. ¿Y qué le criticás a, a la asignación por hijo? ¿Qué? que está fomentando? La vagancia, que la gente tenga hijos para, para sobrevivir, para que después estén de tomando vino en las esquinas y para que los chicos... ¿Qué, qué ejemplo tienen los, los hijos de padres? ¿Qué, qué, no sé, ¿Qué ejemplo tienen los padres de los hijos de los padres? Ninguno. Sí. Que ven? A los padres tirados que se reproducen para, para ganar plata. Eso. Y mencionaste la inseguridad. ¿Qué pensás que tendría que hacer Cristina por la inseguridad? Primero sacar a Garrer, Porque esa mina no puede ser ministra de seguridad cuando era montonera. Como primera medida, cambié a la ministra. Después, darle más posibilidad a los policías de poder defenderse con mejores armas, chaleco, mejores patrulleros. Y otra cosa, bajar la pena de, de imputabilidad. ¿Cómo puede ser que los pendejos pueden votar a los 16 años y no a los 13 pueden ir condenados? Y una pregunta: ¿a nivel económico a vos te va peor que antes o mejor? Mirá, a mí me da, me da peor porque mi, yo puedo ganar más hoy por hoy. Pero La plata a mí no me alcanza todos los días. Porque yo puedo ganar mucho más que antes, que hace dos años atrás. Pero si la plata no sirve, vos tenés 100 mangos en el comprar menos cosas que antes? Más ah, vale. No podés comprar nada. Si vas y compras con 100 pesos no compras nada. ¿Hay más o menos gente? De... ¿Hay más actividad? ¿Menos actividad? ¿Cómo lo no, ves? Menos, menos. Te... Primero que por el cierre de importación a mí me perjudican el laburo porque no hay repuesto como la gente. De lo que es nacional, todo por pe... porquería, todo chamullo que lo... hay que defender lo nacional. Vas a comprar algo nacional, no sirven. ¿Eh? Cuando querés comprar algo bueno de calidad, no hay. No hay. Entonces a mí me frenan el laburo, tengo que buscar por todos lados. La gente no tiene plata porque va a comprar un producto que antes valía 100 mangos y ahora vale 300 pesos. Bueno, bueno, gracias. Bueno, Mi nombre es Pablo Gómez. Bueno, pero vos le estás dando el gusto no, nosotros, no de a hasta con usted, la que llevaste para el voto en estás dando el gusto, hagas quilombo. Nosotros, no, no, a la hora de votar. Nosotros, a la hora de votar. Ahora nadie la votó, como menos. quién votó? Yo, la la botella, yo no la voté, yo no la voté. Y bueno, pero, pero bueno, a la, hora, a la hora de las elecciones, no seamos pelotudos, o sea, no seamos pelotudos. No hay que hacer no. Son pelotudos. ¿Qué pasó? te pegaron, boludo. gente de C5N. ¿Cómo? Le pegó un periodista. ¿Qué periodista? Sí. Ent ,gelamos ,gelamos. Estamos todos por lo mismo, estamos todos por lo mismo. No, se no se peleen, no se peleen, estamos todos acá unidos para lo mismo, estamos todos, lo mismo no vale la pena pelearse, no lo vale, no lo vale, no vale, la vale, no lo no vale, no lo no vale, no vale, no lo vale, no lo vale, no lo vale, no, lo vale. no lo ¿Y no, te Pegalo, pegalo, que vino muy mal. ¿Pero dónde ¿Por cuánto no, te vas a ir? La verdad me dio imprudencia. ¿Sabes lo que pasa? Que Pará, pará, pará. Viste que le para, pegaron. Yo te voy a decir algo. ¿Quién? ¿El, el gobierno del 83. ¿Por qué no lo pasó para nosotros? No. El cuita del carajo. ¿Quién es boludo? No, el señor Allá. ¿Quién es boludo? ¿Quién? Ahí está, cualquiera. ¿Qué pasó? ¿A qué pasó? Dios te abra. No, dice boludo cada dos minutos? Sabemos los humanos, loco. ¿estás en contra del cacerazo? ¡A favor, a favor! Si sí, esto es una colonia, loco. ¿Quién tendría que venir? Y alguno que realmente quiera, lo bueno para la gente, pero estuvo Allende en Chile y lo mataron los milicos, loco. Porque el viene de afuera y de adentro. Bueno, ¿pero vos pensás que esta gente está de acuerdo con Allende y con la izquierda? Y no sé, uno tiene que estar a favor con el humano, cualquier humano tenga una vida digna, no pueden nacer humanos eh, sin un futuro, sin un proyecto, somos todos parte de la Tierra y parte de este universo, y se están haciendo todos los pelotudos, y se están, están poniendo clases sociales, bueno. Pero vos, ¿qué, qué, qué te molesta de Cristina? y que representa un grupo político internacional y acá están también dueños de todas las empresas, de todos los medios de comunicación y la gente nos tienen como pelotudos, como si no fuéramos los que realmente tenemos... ¿Cristina este está de acuerdo con los medios de comunicación y con las empresas de comunicación, decís? Y... no sé, realmente. Cristina está, está a favor de la guita y de todos los empresarios que tiene atrás, loco. Y hecho la levantan ahora, ella tiene un hotel, se pondrá un... Se asegura a su familia que siga millonaria. Anda a robar a Santa Cruz, anda a robar a Calafati, anda a ti, yo voy a a YouTube. Andati. Ah, sí, perfecto. ¿Me haces la pregunta? pregúntame, me encanta esto. Preguntame <ríe> algo, me, me, me entusiasma, ¿qué? Me, me compré esto. Pero me, me me está bárbaro está... te cosito, está bonito. ¿Te, te, te bueno. puedo decir algo? Andar yo, ¿te puedo decir mi opinión? Después de un crecimiento de casi 10 años de un 8,7%, salvo en el 2009, que no haya un cambio estructural, no ha habido realmente redistribución. Bueno, pero a ver, es complicado. Los, los números sociales son mucho mejores que en el 2003. A ver, el parámetro de mucha gente para comparar proporcionalmente qué es Menemismo y la Alianza, obviamente que proporcionalmente. No, pero por ejemplo, por ejemplo, 2003, 2002, 55% de pobreza. Hoy 55% de pobreza. Hoy, a ver, hoy, espera, ver. Hoy según número, números de la UCA, de la UCA, o sea, no, el Indec miente y dice que hay como un, pero la UCA dice un 22% de pobreza. O sea, bajó del 50, del 50 al 22 la pobreza. O sea, la desocupación bajó de no sé cuánto al 7. No que los números sociales no están peor. ¿Peor que cuando, Perdón. Que antes del gobierno de los K. A ver, vamos un poco las cosas de... Para. Para, vamos a hacer cosas así. Obviamente, mejoría hubo? Perfecto, mejoría. Sería un estúpido decirte que no. Ahora el tema es, proporcionalmente, nominalmente, si vos mejorás, pues es una inflación del 20 y pico por ciento... Es corrosivo, no sirve. Después tienes un sistema tributario que es totalmente regresivo. No se redistribuye la riqueza para nada. Aplaudo asignación, aplaudo planes sociales porque eso que dicen no, asistencialismo, para nada. Sí creo que hay que complementarlo con algo más, no, no sirve solamente eso. Pero pará, quiero decir esto, lo banco. ¿Crees que acá la gente está a favor de los planes sociales? La gente que está en la protesta. Te voy a decir esto, pará, te voy a decir esto. Es una cosa una protesta muy, muy heterogénea muy heterogénea, hay gente que opina cosas que yo no opino pero creo que no está mal que también muchos puedan protestar no creo que mucha gente esté de acuerdo con muchas cosas del gobierno pero también creo que obviamente a mí ver la Cecilia Pando por acá tampoco me gusta personalmente a mí pero por qué no voy a respetar su derecho a protestar en el gobierno de Cristina también yo veo gente que no me gusta y gente que digo mira este puede ser más inteligente o no pasa en todos lados, digo pero una pregunta una pregunta, una pregunta el método de protesta, el cacerolazo tiene una conexión con el 2001 y con la idea de un cambio radical de gobierno. ¿Cómo lo conectas esta situación con el 2001? No, no, no. no. no me parece... La tierra pertenece al 2% de la población. Lo que digo es que, que la forma de protesta sea similar al 2001, no quiere decir que acá el que se vayan todos. Algunos lo pueden cantar, pero acá no es que se vayan todos. Acá nadie pide que la Cristina, acá nadie quiere que nadie, nadie esté tuyente. Acá queremos simplemente cambios, cambios en el gobierno. No es que se vayan todos o a sea, simplista, para nada. La forma de protestar es la de encuentro la gente. ¿Vos? El señor Lacha no está de acuerdo con vos. Me parece. No, hay mucha gente. Está... Yo estoy de acuerdo con mucha <risa> gente. todo Igual que en el 2001, te lo vamos a no, no, incendiar no, todo, eh. Maestro, maestro, respetamos la opinión. No estoy de acuerdo. Para mí que muchas. pensar distinto y sos otra persona, sos un gorila, sos lo peor del mundo, sos todo lo demás. Acá vos puedes pensar distinto que se va a respetar tu opinión, ¿entendés? Porque somos pueblo libre. El gobierno tiene que estigmatizar a que piensa distinto, no, pero Ojo, es la herramienta de poder. Es la herramienta de, de poder. Derecho, eso. Confrontar. golpistas es o, o Estigmatizar no, no, y, y confrontar es la, la forma roba, de hacer poder la que, la que tiene el Pero Mira que en si Estados Unidos se matan. No digo, se matan más que acá. Más que acá. Estados Unidos, políticamente, no lo veo como ejemplo de nada. Ni humilde opiniones. Comparémonos con otros países. Comparémonos con, con Canadá, por ejemplo. Canadá, no, no con Estados Unidos, que Estados Unidos. Un Estado tiene. No sé, 27, ¿Qué 27, ¿Qué 20? 20? Florida tiene 29 votos electorales y tiene menos piso, población piso, que cualquier. Es y el tema este central de la ley de medios, ¿a vos qué te parece? A ver, muy buena pregunta, te voy a decir. Me parece que la ley de medios es interesante y muchos puntos coincido. Otros puntos te diría que no. Y lo básico que te puede decir es, sí. estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo con la ley. No, no es para, posible terminar, déjame terminar. ¿De acuerdo con la ley? Perfecto, no con la implementación que se va a hacer de la ley. Ya estamos viendo estos dos años que no se buscó pluralizar las voces. Se buscó crear otro monopolio. Otra, otra corporación. Le doy una opinión de la El encargado de fiscalizar la ley de medios no puede salir a decir en una revista acá que el 7 de diciembre vamos a concursar las licencias que están de más. Eso es una amenaza a la libertad de expresión. Pero Según él es lo que dice la ley. ¿Cómo? pero según él es lo que dice la ley. Una ley, una ley que teóricamente tiene dos artículos que se están debatiendo si son anticonstitucionales donde el gobierno el poder ejecutivo está presionando al poder judicial para que ah, se meta, ¿Me ¿entendés? Entonces, pero pero no, supuestamente no terminar no la expresión porque si no vamos en el mismo, en el mismo tema acá de siempre, las personas que piensan distintas son interrumpidas, ¿sí? Pero me encantó. Yo obviamente yo no soy no, no, no me gusta ni urbocarín, ni ningún Clarín, nadie puede estar a favor de un monopolio. Estamos todos de acuerdo en eso, la gran mayoría espero. Ahora, me parece, yo te lo digo esto, veo mucha más pluralidad en TN que por ejemplo el 678 en programas K. Veo que hay más gente, veo que hay más gente, veo más gente K que va a TN que gente de TN que va a ¿Qué opinas Una pregunta. ¿Qué opinas de lo que dijo Cristina esto de que le tengan miedo? Nada, no, no, para eso fue una tergiversación mediática. Dijo que tengan miedo, dijo que le tengan miedo a algunos funcionarios, no estuvo bien. Eso es una, es una no. Esa fue una manipulación mediática que estuvo mal, estuvo mal. Igual tampoco está bien que para, para te voy a decir lo que dijo el pibe venezolano de Harvard. Los, los funcionarios son ciudadanos también no, y no sabes también. a qué iba hay un montón de cosas que la gente cree acá si pregunto al 80% creen que eso del miedo existió que no, que sigan, que no, pero vos no, vos no crees que también lo... Vos, vos sabés que crees el por ahora también el oligopolio pues el un oligopolio acá de medios no tergiversa la verdad pero también bien, todos, seguro todos lo hacen pero por, todos todos todos hacen, pero por ejemplo yo no, le pregunto a no, otro no, hacen, ¿Cristina pidió que no le tengan miedo? sí o no? no, no dijo eso, no dijo eso No, lo mío fue genuino. Yo te hablo de una parte. La democracia es hermosa. Convengamos que la democracia es hermosa. Y yo creo que un montón de gente acá no quiere destituir a este gobierno, que es lo que se equivocan en pensar. Yo no, creo, no quiero que la presidenta se vaya porque sería algo muy drástico. Lo que sí creo que tendrían que modificar su manera de pensar y su manera de pensar sobre el pueblo. No porque seas enemigo, o eh, porque si piensas distinto sos enemigo. sí. Yo hoy me encuentro en un brete terrible con el señor Echegaray, que me gustaría que me hubiera una explicación muy simple. Yo gano 4.500 pesos por mes. No pago, no pago impuestos a las ganancias y soy empleo en relación de dependencia. La FIP, la explicación que me da para recuperar un 15% de una compra en dólares, es que no hay normativa. No, tenés razón en eso. No hay normativa. Por... ¿Por qué no le das una explicación a la pobre clase media, que puede comprar cosas en dólares o se puede ir de vacaciones para poder recuperarlas? ¿Pero vos pensás que en general la gente está en crisis económicamente? Sí, lo digo. A sí, ver, no, no, la clase, la clase la media, la ¿no está desapareciendo la clase media con una inflación de 22%? mira mirá, eh, a ver, lo que mide, lo que mide... ...cuando hoy cinco mil pesos que no te alcanza para nada, porque un alquiler está a 3.500 pesos, ¿cómo vivís con 1.500 pesos al mes? Cuando un litro de leche, supuestamente de un solo mercado, está a 2 pesos, en todo lo demás está a 6, 7 pesos el litro de leche, que un litro de leche para una familia común te alcanza que... un día solo. Mirá, mirá, si antes había un 50% de gente debajo de la línea de pobreza, según la medición de la canasta del INDEC, pero el INDEP... Pará, pará, pará! Y ahora, según la UCA. Y ahora, según la UCA, que no es crinierista. No es, es, ¿Quién dice que la UCA es Que Levante la mano. ¿Yo? yo ¿Es crinierista? Sí. Fuck you. Ah, bueno, eh, nadie dice que la UCA es crinierista. Y dice que hay un 22% de, de, bajo, de gente por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que... En relación a, a la, lo que vos decías de empobrecimiento general, sí, eso eh, media, no se no, dio. No. Llamelo, llamelo de, de te media. dije antes, te dije antes. Esa cifra del 55% yo no la sé, así que no puedo afirmarla como verdadera. Pero partiendo de que sí, sí. Y, y, te, hipotéticamente digamos que sí, nominalmente si vos tenés del 2003 para ahora casi 10 años de un crecimiento del PBI de 8,7, salvo el 2009, que, no, que pasamos del 50 al 20, sigue sin ser suficiente y sigue sin ser positivo. Porque tuviste oportunidad de hacer muchas más cosas que no las hiciste. O sea, vos decís que se redujo la pobreza a la mitad, pero se debería reducir más que a la mitad. Yo voy a decir esto. Esa cifra, no lo estoy diciendo país, yo, partís no re no, si de una cifra que yo no reconozco. Si fuera así, te diría, si fuera así, que disminuir la mitad con, con el crecimiento que hubo y con los beneficios de los precios internacionales, no es aceptable. ¿Por qué? Por una redistribución de la riqueza. Y vos me decís, no se gastó nada más. Pero si vos gastas, si vos gastas 10 millones para, para, para hacer un baño, es anecdótico, ya sé. ¿Cuál es el tema? Decís. No, el que, la o sea... No, no puedo no, soy yo, soy yo. <risa> lo del baño, lo del baño del es, lo del baño es algo ser... tío. La propaganda del fútbol para todos, por ejemplo. ¿Por qué no se deja entrar? Propaganda? ¿Por qué no se usa eso para otra, otra cosa? Para, que que se digo? para recuperar, por, eso por ejemplo, ingreso al país. estás teniendo la publicidad solamente oficial, donde la estás gastando claro, en publicidad oficial. ¿Por qué no dejas entrar eso es, plata es que de empresas pues, privadas para recuperar plata? Otra cosa. Vamos al caso. a hacer. Vamos a hacer. Déjalo, bueno, sácalo no, no, no, no. de él, sácalo de él. Mirá, yo pienso lo siguiente, según Bosio Lancés entraría en un default eh, operativo si le pagan los jubilados. Los pero podemos pagar fútbol para todos. Que quedémonos en eso. quedémonos en eso. O sea, en eso. ¿Qué no se le da el 82? La ANSES entraría en un default si paga. La, negocio, la, eh? Sí, sí. El, el si paga, ¿sabes si paga qué? Si paga, sí, ¿sí paga qué? Sí, si paga las actualizaciones que deshacen el achatamiento. Te, pero vos sabías. Pero, juicios, pero a ver, la Argentina distinto, los, José, es uno de los países que. No me interrumpas. Dijiste que antes que. La Argentina es uno de los los países que más, que más Masa de plata destina a jubilaciones eh, en la región. Y es una de Para No, es eso mentira. Es el país que más cobertura jubilatoria lo tiene. Arriba 90%. del 90%. Debo, Perdón. En el sistema previsional ha habido. ¿Cómo te pago para decir esa boludez? Para el sistema previsional hubo una mejoría indiscutida. Nadie te puede decir eso. Yo te lo digo, yo te lo digo de una mejoría indiscutida. No cobra más una cosa ah, no, el INDEC miente yo no, no, no bueno el estos países son bolones y a mí no me van a mentir en el año pasado en ahorros año año. Año, se está cobrando una pensión te parece bien no te parece que te no conozco mucho el tema pero sobre una pensión me parece que me parece que el partido grande del país no se juega en esa cancha ¿te parece bien o te parece mal no sé me parece políticamente irrelevante ¿entendés la idea me parece políticamente relevante el valor del dólar o me parece políticamente relevante eh, las importaciones, pero si una pensión, si cobra o no una pensión me parece bastante irrelevante. Es mi opinión. Si yo, o, ahorro, si yo ahorro, por ejemplo, yo ahorro, yo trabajo estudio, me mantengo solo. Si yo quiero ahorrar y comprar dólares, ¿por qué no puedo hacerlo? Si yo trabajo y me mantengo solo. Tienes razón, razón. Es una cagada del gobierno. No, si solo, no es una cagada del gobierno. Creo primero se empezó a hablar de control al dólar. Se empieza a hablar de un control al dólar. Pero, eh, un, ¿usted experiencia es... propia querer comprar para salir de vacaciones pesos? chilenos, no te estoy hablando dólar. No podés comprar. Mira, tenés razón, no me vas a hacer defender algo que yo no se creo, así que tenés razón. Porque ¿Por no, no, ¿Por no, no me, no me, lo explicas? Habla no mucho me de control. soberanía Se habla mucho de soberanía nacional, ¿no? Con el tema de las Malvinas, porque el discurso de Malvinas que nadie nadie es importante y no hay que soslayarlo. Ahora, Barry Gold. Te hago una pregunta. Monsanto. Hombrera, ¿Dónde, ¿dónde está la soberanía si nacional? ¿Vos crees que esta no, no, no, crees no, crees no, crees es una protesta de izquierda que papá, corre al para gobierno que posible, para que se va, deje a ¿Tara? las, ¿Para para las para de multinacionales? Yo soy parte de la protesta o no? Y te digo, Monsanto, Barrigol, Alumbrera, ¿dónde está la soberanía popular? Es cortoplacista, hace mierda el medio ambiente. Y vos pensás que esta es una gobierna... ¿Vos pensás que esta protesta en la que el campo me parece que está favorecido? ¿Es anti soja? ¿Es anti-glifosato? La gran mayoría no, no están informada de Monsanto ni de la mierda que hace. ¿Vos, vos crees que los caceroleros en general? En general, si hubiera una. Va, la pregunta. Si hubiera una movida en contra de la soja, ¿apoyaría al campo? Yo te expliqué mi problema, por eso. ¿Apoyaría al campo si hubiera una movida anti-glifosato? ¿Anti soja? Yo creo que sí. No, yo que, no, no, no, porque sí. No, no, creo que, pará. El 80% de la fundamental la tienen empresarios. No, no, que Están relacionados con los gobiernos que vienen hace 200 esta años. Gente de la no es buzi, esta gente no, no, la en este no país. es Bussi, esta gente no es Bolcati. El problema de esta protesta es, es, es que no hay clase alta. Acá se está destruyendo la clase media. Esta es clase media, yo no soy En Argentina somos todos clase media. No, no. No todos somos Bussi, no violcati, Me parece que si se hubiera una fundamentación y se explicara bien lo que hace Monsanto de glifosato mucha gente acá que creo que es racional y no es estúpida y no es fanática como muchos creo yo acá, me parece que lo podrían entender, eso es lo que creo yo. Eso, esa, esa es mi humilde opinión, cosa. nada más. No le no, respondiste, no le respondiste, no le respondiste ¿A sobre ¿A qué? soberanía ¿Qué? nacional, Monsanto, glifosato. No, no, yo estoy de acuerdo con él, ah, tío, me, me, me parece que políticamente esta protesta sos, no tiene. Una pregunta años, vos tenés años tenés habiendo, habiendo que seguramente. ¿Te parece que si ay, tuviera ay, esta camarilla ay, con ay, ay, esta, y con el canal público, mirá el micrófonito que tengo? No, no, no, yo lo que quiero preguntar es si el canal público conoce la ley de medios correctamente, porque el artículo 131 de la ley de medios dice que el medio, el medio público, que es canal 7, por ejemplo, no tiene que pertenecer al Estado, tiene que ser independiente del Estado. Y si nosotros vemos, por ejemplo, eh, eh, Fútbol para Todos, por ejemplo, tenés muchísima propaganda. Pero vos sabés que por dos años el Congreso estuvo dominado por la oposición y se negaron a nombrar los representantes representantes en RTA, que es la empresa controlante... No, no, no. Los dos años... A ver, es lamentable. Es lamentable. Pero la ley de medios en este momento, para la ley de medios en este momento está siendo... Eh, y en realidad es una buena ley a ver, es una buena ley y está siendo mal vista porque el gobierno parece que se enseña solamente con el grupo Clarín y sin embargo hay grupos, otros grupos mediáticos muy fuertes y gente que está fuera de la ley de medios y sin embargo de esos no se habla entre esos que están... No, no, perdón, perdón, perdón, perdón, sí se habla Sí se habla, sí se habla. Yo no escuché nunca hablar sí. de López por Sí, ejemplo, no, con sí López. Hab hablaron de López o de, por ejemplo, No, de Llecera, todos van a estar, no pueden... A cumplir con la ley. Pero y al mismo tiempo to tener telefonía. To to Ojo, Ojo. O sea, Ojo. Todos van a cumplir con la ley. Eso se, se lo dijo muchas veces. ¿Por qué entonces solamente es Clarín? No, no, el se dijo que todos. Se dijo yo que yo todos. No va nada de ver con Clarín. Y la verdad anti que estoy antimonopolio. Anti anti anti estoy... anti Pero Clarín, anti te, lo, te, lo, te, lo, te lo explico. Creo que la ley es maravillosa. Ah, soy la parte de la protesta y me considero representativa de una parte Vos compartiste ¿Qué quiere que te diga? Yo soy antimonopolio de Clarín y el gobierno. No podés reemplazar un monopolio por otro. Ese es el problema. Ese es un cliché. Arman una En serio Vos ves estos dos años de aplicación de la ley No todos los artículos Pero vos ves que hay realmente más pluralidad De la de lo, de lo mediática Sinceramente Más pluralidad En serio Genuina pluralidad Es que mira, acá hay más voces realmente o realmente hay muchas Una pregunta Tengo hay, una pregunta Tengo una pregunta, voz, una pregunta hay más ponele, voz, ponele Ponele Hacia lo mismo eso Por, A ver, tengo una pregunta sí. -todos, todos condenamos eh, el, uso, el, el, el abuso de, de, del canal público Y 678 ¿Todos condenamos 678? Sí Sí. Sí. Bueno, ustedes, pre pregunta, pregunta, pregunta, pregunta, ustedes creen que si por una maravilla del destino desapareciera 678, la televisión y todos los que están a favor del gobierno, sería más o menos plural? No lo no ve nadie, 678. No, 678 no. 678, 68, no, 68, no muy poca que gente, 68, que no Tiene que estar, realmente tiene que estar todo. 68, no, no lo condenaban antes, ahora, la la no, no, condenaban antes, re ahora re tiene que estar. ¿No? por qué? No generalizó ¡Ey, 778, O fue no es Que se financia. 678 empezó como algo... No estoy de acuerdo yo con eso, por eso era interesante, un proyecto muy interesante. Para desmitificar muchas cosas de los medios, lo aplaudía. Se fue y se corrió para el lado del fanatismo, es lo que digo yo. los talibanes, son fundamentales. como estaba Oliva, como estaba Oliva no muy interesante. Interesante, está muy interesante. Además, bueno, sin que estar 7, 8, de acuerdo. 7, 8, 8, 8, Otra pregunta. No tenemos, no, no, ¿no? Los vamos a dejar descansar. Gracias a todos. Quiero decir en serio. Mariano Ferreira, Julio López y Arruga, por más que se hable, me parece que no se le da el peso que tiene cada gobierno. Y la tragedia de Once me parece que el gobierno se ponga como querellante. Que el gobierno se ponga como querellante es una vergüenza. Estás aliado con los sirilianos, es una vergüenza que hagan la vendehumi, la cosa vendehumo. Pero no, no, no, no, no, no hablemos muy fuerte porque te van a linchar en la marcha. ¿Me reconoces o no eso? ¿Quién te vos, vos tenés razón. Arruga, arruga Julio López, ¿Qué? arruga, arruga mirame alguien de izquierda. Miráme, miráme. Arruga, Julio López, ¿tú? Mariano Ferreira 11, ¿me reconoces? listo Gracias, t ha sido un placer, tuvo bueno, no vale nada para estos gobiernos, así que, ¿no te parece que…? Mira, te comento. La ley de medios lo que dice es que un determinado grupo no puede tener hasta. Sí, gracias. No es de donde blanco. la de educación. educación de calidad, no es necesidad de una ley de pelearse con los medios o una pelea enorme. No, no no No, no No, No No es una empresa más y responde a una demanda si la demanda no es culta por supuesto que va a haber monopolios o sea hay más, hay más fácil formar las personas y que puedan elegir si un medio tiene el 80% de, de, de, de, del market share eh, por más que lo que digas va, va a, a, a influir la opinión va, va, va a dirigir la opinión eso es así eso, eso, eso, eso, esa propaganda de clarín muy bien direccionada pero no es eso de con un clic no, no es así no es así no, no es así no es así sino que con un clic se va a clarín no, porque oh, no SK, para el, SK. Para, nada. el SK. Para, nada. para nada péguenle Sí, sí, sí, total, total, no, es, no. Nadie, nadie, nadie No, chiste, chiste, no le pega a nadie Nadie le pega a, nadie nadie, a no cosa, pega ¿no? nadie nadie le pega a nadie yo, Ni la yo, marcha yo, a K a los anti ni No, pero lo que iba a decir Lo que iba a decir yo es que la ley de medios No va a un monopolio K Tampoco, porque lo que dice espera, esperá, cada propietario Cada propietario de medios está limitado Deja el pueblo Mi programa Es este, el lino porque soy programador Estoy escuchando vale sí, eso sí la lo decía la ley de medios Dale. lo que dice la ley, de es que la ley de medios es que ningún grupo puede tener una cantidad o sea la de o sea Polsky Madre se vuelve loco y quiere comprar todo no puede mira exactamente está relé, sí, exactamente los por exacto, por exacto por ahí está ahí está Ferro subdivisión y los grupos satélites también lo puede hacer Clarín también lo puede hacer Clarín también puede hacer Ferro Clarín entonces una pregunta no crees que un poco la pelea con Clarín también es elegir o sea, una cosa, Clarín un lo no puede hacer y nosotros, yo lo voy a criticar. Otra cosa es que como Estado reproduzcas esa misma situación y tengas una mentalidad ¿Por ¿Qué Clarín lo puede hacer? No, tío, no, no Clarín no, no, no. puede no, que lo haga Clarín, yo lo voy a criticar, claro, ¿entendés? No, no, pero lo que voy es que. Pero no, perdón, pero no lo estás criticando, estás defendiendo a Clarín. No, no lo estoy defendiendo. No, no, no, perdón, eh, te estoy diciendo, si Clarín no o sea, la, la gente política. acá está defendiendo Clarín, no está criticando no, no, no, a Clarín. Hay, hay una influencia no, en la opinión. Yo ya te dije, nunca voy a estar a favor de un monopolio mediático. El tema es que el horizonte que me plantean es eh, el, el aparato mediático que se armó el estado frente a clarín y por otro lado clarín entonces vos me sacás clarín y sinceramente me da entendés es como que tiene el, el monopolio de los medios ¿Sabés cuál, es la, la ¿Sabés cuál es la gran diferencia sabes cuál es la gran diferencia clarín clarín tiene una historia tiene una historia de 40 años para de 40 años el gobierno pierde y se va no no no no, no, no, no. No, no, parece... que que ¡Ah! hay griterío! ¡Porque dije algo! ¡No, Uno. Cosas porque tenía, porque tenía intereses duro, en relación e a una deuda que tenía en, en, en dólares que necesitaba que se la especifiquen. No solo Karim. Olvídese eso. Solo carín. Eh, que solo Karim. Solo ¿Solo sí, porque ¿No? se sacó una ley de bienes ¿no? culturales que era especialmente ¿Sí? para los, ¿sí los medios. De fútbol, ¿no? ¿Está pregunta. Criticando la nación no. Los medios. Los medios. Muchas empresas se especificaron. Una especificación asimétrica. ¿Cuánto están gastando por la ley de medios? de propaganda por ambas partes y esa plata no se puede gastar por ejemplo en educación no sería más justo y ¿cuánta plata se gasta por qué cosa? por la ley de medios que se junta senadores la ley de medios no nada nada cómo que nada eh, man mantener absca mantener eh, bueno pero esa plata Hablamos se puede gastar para todos no tiene relación con la ley de medios no eso eso estoy diciendo fobado estoy diciendo lo que se gasta para hacer una ley eso no se puede gastar en educación lo que se gasta para hacer una ley es lo que se paga para el que, que exista el congreso está bien pero esa, esa plata no hay prioridad por ejemplo en la educación que sacarle plata al congreso y dársela a la educación sí justamente no pueden hacer la educación, prze? en educación, en educación para todos y todas, ¿Y cerrar el Congreso. No digo cerrar el Congreso, no, pero mucha prenda que no, no, se gasta al pedo, me, en café, tiene no, no, que correrlo por derecha tiene que correrlo por izquierda. Él no escucha lo que yo le pregunto. No escuchaste lo ¿Fal que se preguntaba. Eso no es periodismo, disculpame. No, no, soy yo. No, está bien. No, porque no No, lo que te digo. él me contestaba sin escucharme. No, yo te contestaba la realidad. Una ley cuesta cariño. Porque tenés que... Sí. A todos los senadores... Mirá, todos los ah, no, los los ah, no, perdón, perdón. No me equivoqué, no lo corrí por izquierda. Lo que dices es horrible. No, está <risa> refier no, se refiere al lobby, no. al lobby que hizo Claría y al lobby que hizo el gobierno. Tanto La plata gobierno. para sacar una ley te referís a los senadores, lo traduzco, al Congreso... Lo traduzco, el lobby, el lobby, lobby gubernamental no, no, traduzca... Lobby, lo, traduzco, lo traduzco, ¿por qué no? Lo traduzco, a ver... La plata de mantener el Congreso para sacar leyes se podría haber usado para otra cosa. Sacar de fútbol para todos, una ley por parte de quien sea. No lo una ley por parte de quien sea cuesta muy caro porque hay gente que promueve una ley, ¿no? que quiere sacar algo y cuesta caro. No, es la verdad que denuncia cuesta ¿Eh? caro también entonces. ¿Qué no, no, pero una denuncia es de diferente. 2003, 2004. ¿Sí? Clarín, ¿era opositor no. o era no, qué no, hacía 2003, socio. 2004, Hasta Clarín? Eran socios. Pues, eran socios. Sí, eran socios. Sí, eran socios. Y ustedes son socios! Claro. Sí. Claro. Respondeme. Respondeme. claro. Pregunta Néstor Kirchner no, fue un criminal. apoyando la fusión, la fusión. No lo digo yo, yo, no desacredita claro. un poco la legitimidad del gobierno lanzar esta cruzada Exacto. del bien y del mal, los sí. diabólicos contra sí, los buenos. Tan, lo que importa no, es si que la ley está bien o, o mal. Aliado, el obviamente el que sí, pero la, no la, para el fundamento. El gobierno el gobierno sí, para para miraba a mí, miraba a mí, lo dijo el congreso. El congreso, la ley es del congreso. Sí, bueno, pero lo tienes para decir que ¿Cómo? así que una ley se no, ajusta. No, sí, ¿Pero la votó el Congreso? No, ya me diste. Estaba en la idea y me interrumpiste, no digo. Obviamente que la ley está bien, pero digo, no te hace sospechar, no, no, te, da no, su, no, no te da suspicacia la idea de que un gobierno que fue aliado, se hizo la fusión, que la multicanal, la prolongó por 10 años, no te da suspicacia la, después, la funcionalidad que le puede llegar a dar y cómo lo van a implementar a alguien que hace... Pero digo, ¿no hay una contradicción que te da un poquito de suspicacia para el después? ¿Vos crees? No, ¿Vos no, no, crees que una se ley...? Vos visto para de no... Puedes sacar derechos adquiridos. No, no. que no, no, no, sacar sacar derechos adquiridos. no Vos lo que no entendés es que una bueno. ley no puede sacar no. derechos adquiridos. Uno, ¿qué, qué, eso es la, una, la, una expropiación. Si vos querés expropiar, bueno, hay un procedimiento arreglado. O sea que todas la las leyes antimonopolio están mal. Todas las leyes antimonopolio del mundo están mal. Pero hacelo a partir de que venza la licencia, no se la saque esa. La ley no puede ser hecha para un monopolio puntual. La ley no menciona, Clarín, perdón. O sea, vos decís que puede haber... Pero eso es Ustedes dicen Ustedes creen que puede haber una ley antimonopolio en el mundo de los medios que no afecte primariamente al poseedor del 80%? Claro, Obviamente. El tema es que vos. ¿quién está diciendo está, ¿quién está rebatiendo eso? ¿Y ¿Ustedes la creen la que si hay una ley en contra de Clarín, ponle que esté todo bien, que Cristina sea una diosa, que esté todo bien, todo bien? Y es una ley anti-Clarín. ¿Ustedes cómo creen que va a reaccionar Clarín? Yo. Pará, pará, pará. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo reaccionó acá? Torciendo, mintiendo. Estoy de acuerdo con la ley de medios. El tema es que la elección de base en cuanto Un monopolio Si arrogas una vez al calificar ¿quién no miente? ¿Qué es para calificar quién miente y quién no miente? El medio. ya está. Están discutiendo con un K. Pone y va a editar la. ¿Por qué no se puede discutir? Nunca. Porque evidentemente están, no, no, no, no, o sea, estás, está, claro, estás fanatizado, es solamente, es solamente lo que vos decís, las cosas que te dice él, las cosas que te dice él, estás completamente llevándola para el lado que vos crees, ¿entendés? Entonces no es... No. ¿Vos crees decir que yo discuto con la idea de tener yo razón? Es que obviamente, mira cómo estás tú. Está cómo, mal que yo crea que tengo razón. No, a ver, escúchame una rio? cosa. Vos la puedes tener tu opinión y la de demás, y la de los demás los demás. Y ¿Sí, eso está claro. Lo que no se puede es que vos estés haciendo una nota y que estés ninguneando o que estás con otra persona llevándola la conversación para donde vos querés, ¿me entendés? No me entendés. No soy periodista. No, no, no, no, no, es no. Estás llevando, estás llevando. No puedo debate? Esa tiene un debate bien informado. Yo te he visto. ¿Por qué necesidad la de medios? No hay más necesidad en educación, salud, alimentación. 30 Hay gente de que de se, de de de se de muere de, de, de hambre. ¿Vos querés que el Estado hace una sola cosa a la vez? ¿Sabés qué? Si hace no, no. 10 no, no. años que tenemos 40% de la población. ¿Vos creés que el, no? Estado, el Estado suspendió la asignación por hijo para tratar la ley de medios? Primero, la asignación por hijo era un tema de los radicales. Que ustedes lo sacaron por decreto. Segundo. Segundo. Segundo. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay gente que se muere de hambre, que no tiene educación. ¿Vos cómo querés sacar una ley de que la entiendas en la imagen, si la gente o sea no puede que leer, ni escribir. De vuelta, pregunto, ¿vos crees que el, el, el gobierno suspendió la asignación por hijo para tratar la ley de medios? No, yo digo que no se suspendió, yo digo que el gobierno es ineficiente, no puede y Entonces, ¿por qué todo. sacar no sé el, eso, el Congreso sacando yo, una ley sí. de medios tiene algo que ver con si la gente se muere o no de hambre? Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene que ver? Porque esa ley, ¿quién la va a entender? Si la ley es para todos y no tiene gente que no tiene educación para leerla y entenderla. ¿Cómo querés que esa ley se entienda? Hay gente que sí, que. No, no, no, no, la, la, la, la educación para todos y todas. Es un derecho humano vital. ¿Vos decís que el gobierno no debería hacer leyes que sean complicadas de leer? No, no, no, no yo lo que estoy diciendo es que el gobierno primero tiene el prioridades. Primero tiene, no, tiene el prioridades. prioridades Educación, salud, trabajo y después sacar la ley de medios. Si no, ¿cómo querés es que la gente entienda y pueda después votar? Porque digamos que votar es un derecho que usted también defiende. O sea que el gobierno debería arreglar la educación pública, esperar que se reciba la gente y hacer la ley de medios. Justamente. ¿Por qué? ¿Quieres ir la de medios? Sí, justamente. ¿Qué ley querés que...? Claramente. Claramente, el gobierno lo primero que tiene que ocuparse es lo más importante de todo, que es justamente estas cuestiones. Educación, la cultura argentina es una... Pedorres en, en, en estos tiempos. Es desastrosa. Entonces, el gobierno nacional lo que tiene que ocuparse no es de empezar a pelearse con Clarín o con Pirulito. Ver exact, exactamente el problema que hay en las escuelas, que es gravísimo, todos los problemas terribles que hay en la Argentina y no un problema con Clarín. A Clarín no le importa a nadie. Lo que importa en realidad son las cuestiones verdaderas, que son problemas. Andar con un urbano Bonerense, bonaerense, yo vivo en Morón, y el conurbano bonaerense exactamente lo ves. Y las villas, paseca, que, las villas paseca, crecieron, la pobreza mayor y todo el verso progresista que es un verso enorme, con toda la terrible, las villas crecieron, ¿Sabes como crecieron el barco progresistas, es enorme servidor progresista y toda la gilada que cree que están haciendo la revolución. ¿Vos decís que el número de 20% de pobreza actual es falso? Es absolutamente falso, no absolutamente 40 falso. 40 absolutamente 40 falso. La pobreza 40 creció 40 y, ¿no y no no ahora más... es 20, no es 20. Vos decís Vos decís, un mapa satelital de la provincia hablar? ¿Estás a favor del diálogo? ¿Estás a favor del diálogo? Mira, voy a decirte lo que me parece, si querés lo escuchás si quieres no. Hay agarrás un mapa satelital, satelital de Buenos Aires también y las villas así van haciendo. Bueno, okay, okay. Último Ok, ok. ¿Vos decís que el número de 20% de pobreza sí, es, falso? es falso? Sí, sí, falso falso, falso, falso, ¿Ustedes dicen entonces que quién lo dice? que es la UCA? ¿Es cringerista? No me importa la UCA, lo veo en calle. No me importa la UCA, lo veo en lo que, ves, lo que ves, ves el día a día. ¿La UCA es cringerista? ¡Cáritas! Sí, ¡Cáritas! No, ¡Cáritas! ¿Ustedes creen que Juan Carr es cringerista? Que te la revolución. Se piensa que te van a la revolución, son los burgueses. ¿Qué? Se piensa que te van a la revolución son los más burgueses de todos. Son los más burgueses de todos. Se compraron una huipala, se ponen una en el living tienen una huipala, un Che Guevara y con eso se piensan que están haciendo revolución. Son unos nabos. La oposición la tiene la huipala correctamente. Macri tiene la huipala bien colgada. Seguramente la debe tener. Yo no tengo la huipala, pero Barrio Nuevo tiene la huipala bien colgada. Capaz que sí. Capaz que sí. Carrió tiene la huipala bien colgada. Es probable, es probable. A mí no me interesa Carrió. Que aclaro, digamos que Eso ¿eh? Me tiene que tener un poquito de miedo a mí también. ¿no? ¿Cómo que democracia que es? ¿Qué día lo tener? Amigo, amigo. Es falso eso. No, para yo sé que dijo, para los ministros le tienen que traer. No, no, no, el no es falso. ¿sabe que es falso. La, es falso. No, estás no, mostrando. No, lo dijo en la cadena pública, Es falso. ¿lo dijo? No, no dijo eso. Pública? Lo dijo en la cadena pública. No, no, es, no dijo eso, amigo. Lo dijo. Por dijo la palabra espere, miedo. Púchame. No. Ah, si quieren les cuento por lo por que dijo. Dijo la palabra miedo. Ah, bien. Dijo la palabra miedo. Sí, justamente, la dijo. Nosotros acá la peleamos. ¿Sabés que el presupuesto que votaron hace un mes hay un aumento del 40% en las dietas de todos los legisladores? Y aparte ya se van a 50 lucas de entrada. Y aparte cada uno puede incorporar tres secretarios. Bueno, puede ser. Te das cuenta, mirá qué lindo. Eso, eso seguro, y ese seguro lo votaron todos juntos. Así que. No tiene nada que ver con el cacerolazo. No, no, no, no, sí, sí, no tiene nada que no? ver con el cacerolazo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no Congreso Nacional, no al aumento de dietas. Quieren mil por mes en el 2013. No. Concordo. Quiero decir algo, Ya decir algo. Esta es para Fernández, mirá. A verlo. Aníbal Fernández, sos un caradura, me ofendiste. ¿Cuándo puedo... puedo verte? ¿Qué querés verlo, Aníbal Fernández? Sí, sí. Nunca me atendió. Yo voy a las puertas del Congreso y nunca me atendió. No ni por drogas, ni por gente desaparecida, ¿Esclaro? ni por nada. Fuiste drogado a ver a. Yo no voy a las puertas a quejarme. O sea, y nunca, really me, régla, atendió. También... ¿Nunca que... me atendió. Nunca me atendió. Nunca está en el Congreso. No, ni no, no, no, no, él, ni, ni Domínguez. 가까, river, nunca está. Yo venía por Luis Osorio. Nunca está. ¿Te va a mandar la está? ¿Qué pasa? ¿Para qué está ahí? Te va a mandar la FIM. ¿Sabes qué? Los que esperar cuando sale del Congreso para hablar. El de no le mandó la FIM. Esa es una noticia falsa. Era falsa la noticia. ¿Ustedes creen que es verdad que le mandaron la FIM? No, es falso, él mismo lo puso, salió en crónica que claro. era falso. La familia... ah, no, bueno. Lo del miedo es falso, por ejemplo. ¿Por, todo, ¿Por no. qué es falso, por sensación? qué es falso? ¿Tú la ¿tú la ¿Les cuento? ¿Quieren saber por qué lo del miedo es falso? ¿Sí o no? Porque si no me escuchan no lo veo, digo. A ver, dale, que lo diga. Bueno, les cuento el hecho entero. ¿Cómo le cuento el hecho? Al punto, al punto. Si les interesa, ¿no? Si no, no. Es así en la que Cristina estaba hablando con funcionarios que habían sido medio amenazados por, por creo que un juez, que tiene que ver con la cuenca Matanza, Norga Matanza, ¿no? Sí. ¿No? Eh, esos, esos funcionarios habían sido amenazados por un juez. Cristina les dijo, ustedes no le tengan miedo a nadie, que es juez ni juez. No le tengan miedo a Ustedes, perdón, está, ustedes, ténganle miedo, en todo caso, ténganme miedo a mí, que soy su jefa. perdón, perdón, perdón y, y un poquito a Dios. Perdón, al revés. Al revés. Al revés. A Dios y un poquito a mí. Claro, pero le dije, se lo dijo, se lo dijo a sus funcionarios, a los que estaba, a los que estaba, a los que estaba. Ay, perdón, perdón, los que amo, estaba eh... Estás nervioso, no nervioso, es al revés lo dijo. No, no. Tengan miedo a Dios y un poquito a mí. Claro, no tengan miedo a mí. ¿Y, ¿Y en qué se contradice con lo que dije yo? No, lo dijiste al revés. No, pero eso no es el punto. El punto es que ya se lo dijo a los funcionarios. Yo te dije lo mismo, es un rato Bueno, pero él no, acá no, acá no. Acá lo yo lo digo. Sí, una cosa, no Una sola cosa quiero decir. Que le digan a toda esta gente que reclama por los derechos mirá, mirá llama, mal llamados indigentes que para mí son vagos, que le digan que también para tener igualdad, como dice la cretina hay que tener obligaciones hay que cumplir con las obligaciones de trabajar de pagar impuestos, porque solo hablan de derechos ¿cómo? ¿eh? ¿cómo? solo hablan de derechos, y para cuándo las obligaciones, a todos los mal llamados indigentes ¿qué hay hacer con los? mandarlos a laburar y que cuando se les dé algo se les ponga por lo menos la mínima obligación les das una casa a ponerle la mínima obligación de decir pagar 10 pesos aunque sea por mes. ¿Y qué hace con la gente que no tiene laburo, que está muriendo de hambre? ¿Qué ¿Le, de laburo, que les... ¿Qué le de laburo quién? Bueno, Cristina, eh... que les cree... ¿Cómo hace está... Cristina para crear, eh, darle laburo? Que administre bien, ya que se da de gran administradora, que administre bien los fondos de los impuestos. La, la, que pagamos? La, situación, la situación por hijo, que están muchos de acuerdo, incluso de la oposición están de acuerdo. Yo, vos no, estás, no, no, vos no. yo no estoy de acuerdo porque mi marido trabaja y mis no, hijas, que son hijas no, de dos no, trabajadores, no, déjame sí, terminar. No, sí, si, siguiendo los consejos de nuestros padres, de nuestros ancestros, mi marido y yo, mi, no por nada. mis hijas, yo no cobro subsidio, ¿Para? o sea, Ay, asignación, o sea, pará, o sea que no. todo lo que me enseñaron a la mierda. No, usted, ¿eh? pero entendí, de no la no, porque nació no la una cobra, mira, mira Mirá, querido, mirá, mirá, la gente que trabaja no cobra subsidio por hijo, el no trabaja sí cobra. O sea, ¿acá hay consenso en sacar la asignación por hijo? No, no, igualala no, sí, bueno, sí, bueno, sí, para todos, no dije. igualalo para todos. No, no, igualala para todos. Que que que pasa, que pasa, ¿Sacamos ¿tú? o dejamos la asignación por hijo? Dejala para todos, no solamente blanco para quien no trabaja. ¿no? Ni blanco ni negro. Ay, pasa, Eso es maniqueísmo no es lo que vos haces. La no, es un que es que es es momento que tenés que tomar una medida o no tomarla. A mi vecino le pagan 600 mangos porque vaya a hacer deporte. El pibe no va y cobra 600 mangos. ¿No te parece que se pueden hacer otras cosas con esos fondos? Sí. ¿No te parece? Bueno, no hay que hacer una administración. Pero vos crees. creés, puede ser, pero la gente pide sacar los planes sociales. Yo creo que hay que hacer una mejor administración. El que trabaje... El que trabaje... el La señora, la señora. La señora no me representó no no, a toda la gente que está acá. Mucha gente acá pide sacar los planes sociales. ¿O ¿O los planes? Alguna si vos con los planes de, planes, de educación, si esa plata o sea, la van a malgastar. O sea, es el problema. Yo te lo voy a decir. El gobierno no prioriza. La asignación por hijo, les cuento, es uno de los mejores planes recientes que hubo. Primero, la asignación por hijo no es unidad kirchnerista. En su momento, la coalición cívica de Elisa Carrió. la banca Cada mes la banca kirchnerismo. Una de las únicas personas, seguramente, una de las la únicas la personas la persona la honestas de la Argentina, seguramente. Se asignación por hijos y que trabajan bueno, mucho ruido. Mucho bueno, gracias a todos. Sí, es, Escúchame. Gracias a todos. No, nada más.